Antes que nada, cordiales saludos a la comunidad de We Are Alive Tribu, a la comunidad de Mundo Virtual, a la comunidad de Five Family y a la comunidad de Jai en general. Hoy en We Are Alive tenemos el concurso o la iniciativa de todos los martes que es la quema en vivo. ¿Qué es la quema en vivo? La quema en vivo es lo siguiente. Para quemar a Alive y reducir la liquidez, la comunidad de Alive creó un proceso de quema que es bien interesante, que es el siguiente. Este es mi post de We Are Alive. Yo acá tengo diferentes posts. Si yo quiero hacer la quema de uno, dos o varios de mis token alive para participar y para eliminar liquidez, y recuerden que cuando eliminamos liquidez del mercado fortalecemos la economía del token, yo simple y llanamente me vengo a mi post. Una vez que estoy en mi post bajo, hasta la parte de inicio o final del post, mejor dicho, y le doy a donde dice promocionar. Aquí a donde dice promocionar yo puedo poner diferentes cantidades al. Yo le voy a dar uno, doy un alivio y aquí le doy a promocionar. Una vez que yo le dé a promocionar, me va a salir para aprobar mi transacción. Una vez que yo apruebe mi transacción, ya queda aprobado la promoción del post y se quema un token alio de acuerdo sin embargo yo el día de hoy hice varios posts y yo quiero también impulsar este que es un concurso de cine tv en el cual yo escribí sobre una película que se las recomiendo se llama rachón en cadena del año de 1996 de este señor que está aquí que es kenny ross para promocionar simplemente agarramos bajamos llegamos a donde dice promocionar y participamos en nuestra quema de alive le damos a promocionar de manera directa y ya quemamos dos token alive el día de hoy yo puedo poner aquí en vez de uno cinco seis siete ocho yo no pongo más token alive porque no tengo suficiente entonces así se quema fíjense a que sale el anuncio de que se promocionó satisfactoriamente el post Así es como se quema el token Alive. Y el token Alive cuando se quema nos permite promocionar nuestros posts. Y eso nos ayuda a que nuestro post sea más visible dentro de la comunidad y por lo tanto obtengamos más votos. Así que es una relación ganar-ganar, puesto que así como nosotros recibimos token Alive por cada votación, al nosotros también eliminar el exceso de token Alive a través de la quema en la promoción, garantizamos que no haya inflación en el token y por lo tanto garantizamos el valor del mismo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.